Hola amigos, les voy a decir algo. Este, sé que una, una de los comentarios de mis videos de YouTube me dijo que haga un hechizo de amor para ella con un señor. Y ¿No entiendo? Bueno, pero se lo voy a hacer igual Y necesito que luego lo firmes si quieres. Si no, no importa Ok, ahora te lo hago el hechizo Por favor, varita mágica Haz para hacerle un hechizo De amor a mí Y luego mandáselos a esos suscriptores ¡Me enamoré del día! ¡Ay, qué hermoso día! ¡Está feliz el alma, todo lindo! ¡Estoy feliz, perfecta y feliz de todo el día! ¡Ay, me encanta! ¡Me enamoré de todo! Puedes enamorar de todo lo que quieras y hacerte un hechizo de amor que necesites. Tú necesitas cantar una serenata de amor a todo el mundo o lo que necesitas. Haz -E es un hechizo de amor y luego estarás así per por favor, ma, varita mágica, ¿puedes volverme a ser normal? ¡Ping! Bueno, ahora soy normal y les voy a contar cómo pueden deshacerse de ese hechizo si no se quedan para siempre este, con ese hechizo de amor. Ok, varita mágica, ahora sí es un momento intenso. Por favor... ¿Pueden mostrarme cómo deshacerse el hechizo? Mm, muy bien, me, me está diciendo los secretos. Oh, bueno. Ah, bueno. Bueno, necesitan un libro viejo y que ya no tengan ni las notas. O simplemente un, un, un blog de notas. Y pueden escribir este, por ejemplo, no sé, varita mágica, que esa puede ser un marcador. Varita mágica, por favor, hazme deshacer este hechizo ahora. Y tienen que hacer el ping, y ahí se deshacen y se vuelven a hacer normal. Bueno, un besito amigos. Adiós.